Hace unos meses una empresa me contrató para que hiciera un juego. Iki, que es nuestro programador estrella, programador investigador. Así es, soy el programador. El que trae una idea desde la cabeza de alguien al mundo real. Detrás de los personajes, estadios, mundos, hay una mano invisible. Códigos. Una ilusión hecha de algoritmos. Horas de armar y coordinar animaciones. Para que el tiempo sea perfecto.